Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro encuentro de diálogos con transparencia. Estos encuentros que hemos estado realizando junto con el diario financiero, Enel y Chile Transparente, ya a lo largo de este año, para pon poner sobre la opinión pública y en el debate temas que son muy importantes para nuestro país. Hoy día nos toca un tema muy relevante que tiene que ver con el clima de inversión. Hoy día más que nunca las empresas habían eh, habían tenido tanto poder para realizar cambios, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Hoy día las empresas tienen más poder que los mismos gobiernos para el mundo que se viene, cuando hablamos sobre todo de temas de sustentabilidad y de cómo contribuir a un mejor planeta. Por lo mismo, eh, no es un tema que nos debería dejar indiferentes a nosotros en Chile, necesitamos que tener buenas empresas, que vengan buenas empresas, y para eso el clima de inversión, por supuesto, que es fundamental. Lamentablemente entornos de inestabilidad, eh, de falta de certidumbre política, terminan siendo factores que propician la corrupción. Y como hemos visto en el último tiempo, nos estamos enterando de casos que, que no son nuevos, que no estaban ocurriendo ahora, que, que ocurrían eh, durante muchos años, eh, algunos que, que siguen ocurriendo, y por lo mismo, las medidas que se adopten contra prevención de la corrupción y un clima de transparencia total son fundamentales para poder restablecer las confianzas y por lo mismo propiciar este clima de inversión. Para poder hablar sobre, sobre este tema, tenemos hoy día un panel muy interesante que lo va a dirigir Paula Vargas, editora jefe del diario Financiero. Pero tenemos con nosotros a Paula G, gerente general de Amstam Chile. Eh, Andrés Rodríguez, director de Investile, a Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, y Álvaro Clark, presidente de ICR Chile. Con ellos vamos a tener una conversación eh, muy interesante y, y también vamos a poder hacer preguntas sobre este tema. Pero antes de pasar al panel, los quiero dejar con Mauricio Bertelli, que es gerente general de NEL Américas y que nos va a dar unas breves palabras de inicio. Muchas gracias. Hoy hablamos del clima de inversiones en Chile desde la perspectiva evidentemente de ENE. Quiero permitir que para nosotros Chile ha sido uno de los países en el cual más invertimos, más contamos también en términos de perspectiva futura, eh, y seguimos contando, evidentemente, con Chile. Eh, es decir, nuestra apuesta por el país es una apuesta de largo, eh, de largo plazo. tanto, eh, evidentemente, turbulencias que se pueden producir, eh, como en eh, todas las, eh, las realidades, eh, no van a, evidentemente, eh, poner en tela de juicio nuestro deseo de cre seguir creciendo y contribuir eh, a Chile. Evidentemente los eh, accidentes eh, de, eh, que se producen eh, de vez eh, en cuando eh, sirven simplemente a hacer un fine tuning de la dirección en la cual nosotros hemos ya decidido de, de, de ir que las direcciones de un crecimiento, de una contribución al desarrollo de Chile. Solo para eh, llamar los eventos más eh, relevantes que se produjeron, evidentemente estamos a distancia de dos años, de los eventos de octubre del 2019, eh, que han eh, llevado una, una, una pregunta de fondo. La pregunta de fondo es el deseo, la necesidad de una revisión de la institucionalidad y de la forma en la cual la ciudadanía se beneficia del crecimiento económico. Evidentemente, después del estallido del octubre de 2019, entra la pandemia. La pandemia es evidente una, un impacto devastador en términos de costos humanos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo ha sido un acelerador eh, que ha puesto en evidencia aún más las contradicciones y los puntos que se necesitan arreglar para un crecimiento aún más provechoso y al mismo tiempo ha sido un acelerador de procesos de transformación que ya estaban Uh, incistado en toda la realidad, en todo el mundo uh, y también, evidentemente, en Chile, y este acelerador, uh, evidentemente, uh, pone nuevos uh, desafíos. Evidentemente, se establece una convención constitucional que aprueba ahora, acaba de aprobar el reglamento para uh, funcionar y, por lo tanto, se pone en marcha un proceso de definición de una Constitución que va a publicar en, en un año más. Eh, hemos visto eh, reacciones, desde el punto de vista de la institución, a este tema del COVID con respecto a los clientes, con respecto a los ciudadanos y, y miramos evidentemente eh, con, eh, con positividad la creación del fondo de estabilización para evitar que la cuenta eh, de los servicios sigan eh, creciendo eh, pero al mismo tiempo eh, miramos con, con preocupaciones a eh, otro tipo de eh, actuación como la ley de servicios básicos la ley de servicios básicos para nosotros parece como una ley eh, injusta, en el sentido que eh, determina eh, que eh, también eh, clientes que consuman 1000 eh, eh, kWh eh, al mes eh, puedan no ser cortados, por lo tanto puedan no pagar el costo de la luz. Recordamos que en una tarifa, para hacer el... El ejemplo concreto de nuestra experiencia de negocio es una tarifa, se paga evidentemente tres cosas principalmente. Se pagan impuestos, se paga eh, que valen 25-30%, se pagan eh, lo que son los costos y las inversiones de la distribuidora que representan otro 20-30% y después se paga la energía que se distribuye a los clientes finales y esto para una distribuidora es un pass-through, es decir, prácticamente ningún margen se hace sobre estas componentes. Por lo tanto, si un eh, cliente que consuma 1000 kWh al mes, es decir, tiene hasta la pileta calentada, eh, este señor no paga impuestos, no paga los impuestos que sirven prácticamente para eh, servicios sociales que el Estado da. Y esto evidentemente nos parece una cosa muy injusta. Antes que anticonstitucional, y donde digo anticonstitucional es una cosa que no pasa prácticamente en ningún otro país. Y, y este tema, eh, estas eh, acciones, nos parece que evidentemente no mueven en la correcta dirección de una ecua distribución. Esto es una, una, un tema. Después, evidentemente, todo esto tiene un impacto evidente sobre la caja de la distribuidora, que hemos dicho, de la tarifa perciben un, un, hasta un 30%. Esta parte de la tarifa sirve a pagar los sueldos, pero también a pagar las inversiones. Y nosotros hemos seguido invirtiendo en la distribución a pesar que esto elemento iba a eh, no ser disponible a la empresa porque evidentemente no tenían eh, pago la factura. Hoy en día estamos viendo que evidentemente eh, una eh, recuperaciones, pero evidentemente estos señales dan, eh, son señales, en mi opinión, de alarma, que nos pone mayor atención a una más equa distribución. Evidentemente, toda esta respuesta ha eh, llevado también en este clima de las campañas presidenciales la pregunta eh, cuál es el clima de inversiones futura en el Chile. Repito, desde la perspectiva de una empresa como Enel, nada cambia. Evidentemente, salen eh, preocupaciones mas que se transforman en ocupaciones. ¿Qué significa? Significa que nosotros queremos contribuir a que se consiga un marco más eco, que los, se responda a las necesidades de los ciudadanos, evidentemente que son siempre crecientes en un clima de globalizaciones, de la, de, de la actitud de, de, de consumo y seguiremos prácticamente invirtiendo y seguiremos haciendo propuestas eh, factivamente eh, para que eh, estos objetivos se puedan conseguir. Más equidad, más calidad del servicio. Evidentemente no podemos hacerlo solos. Necesitamos evidentemente un trabajo conjunto. Tenemos que tener una actitud abierta todos juntos para construir una eh, relaciones de confianza en uh, un proceso de transparencia, porque los problemas se tienen que poner por encima de la mesa, eh, ser enfrentados eh, con seriedad y solucionado proprio para beneficiar a todos los eh, eh, ciudadanos. Por qué Chile ha sido para nosotros una, un país en el cual es apostamos, estamos apostando y apostaremos, porque evidentemente la estabilidad eh, de la regla del juego eh, ha permitido hacer eh, inversiones, porque un inversiones necesita una planificación de largo plazo, especialmente en el sector eléctrico donde estamos hablando de retornos de larguísimo plazo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estabilidad, estamos, somos más capacitados a hacer las mejores inversiones eh, y por lo tanto conseguir los mejores resultados en el menor tempo, tiempo posible. Cuando nosotros hablamos, por otro lado, de eh, regulación, nosotros no hablamos absolutamente de algo que sea fijo en el tiempo. ¿Por qué? porque la regulación regula una realidad y la realidad va evolucionando. Por lo tanto, nosotros decimos, sí, tiene que tener un marco de eh, inversiones, un marco de regulaciones del negocio de largo plazo, pero que sea al mismo tiempo flexible para ser capaces de eh, recuperar, encontrar todas lo que son las soluciones que... Reducen los costos y aumentan la calidad del servicio. En nuestro sector específico hablamos de la transición energética. Chile, una vez más, ha sido en algunos sectores de esta transición eh, energética puntero en la región, pero yo diría en el mundo. Hoy Chile es el país fuera de China que más buses eléctricos tiene circulando en la ciudad y circularán aún más. Es decir, una vez más, ha sido capaz de adelantar algunos procesos. Tener buses eléctricos significa reducir el, el, el impacto, decimos, ambiental, pero también los impactos del ruido, la contaminación del ruido. Y mejora la calidad del servicio, porque cuando tú estás a una parada de un bus eléctrico, recibes muchas más informaciones, puede planificar mejor, porque tiene el recorrido del buses Puedes, evidentemente, cuando entras en el bus, cargar tu celular y seguir prácticamente haciendo tus actividades también eh, eh, al, interno, al interior del buses Otros esfuerzos punteros en la, reducción de la, en, en la reducción de las emisiones y, por lo tanto, en el proceso de electrificación, es decir, en el proceso que, evidentemente, pone el utilizo de la electricidad también en consumo no tradicionales eh, de la energía eléctrica, como hemos visto en el caso del transporte, pero también las sustitución de todas, lo que son las estufas eh, a, a, a, a maderas eh, con estufa con cocina eléctricas. Esto es un otro proceso que estamos llevando adelante. Todos los temas, evidentemente, de electrificaciones, dentro, de, a, a, a, al interior de los condominios. Todo esto pide evidentemente que también las regulaciones vayan en el marco estábiles de largo plazo, individuando cuáles son las tecnologías que ya existen, están probadas y que pueden ser implementadas para mejorar la calidad del servicio y reducir los costos. Esto para decir che nessuna regolazione, nessun frame tiene che essere un elemento che non va evoluzionando nel tempo anche la regolazione evoluziona nel tempo e finalmente el, un altro elemento eh, eh, importante che ha caratterizzato Cile eh, suo processo nella giusta direzione ha sido la decisione della descarbonizzazione noi abbiamo serrato e stiamo cerrando la ultima centrale a carbone propio por el tema de las emisiones, y estamos sustituyendo esta potencia y esta energía con energías renovables. Allí también, en el periodo de la pandemia y antes, tuvimos algunos temas con respecto prácticamente al permitting, otra vez, es decir, a las autorizaciones para la realización de las plantas. Y esto ha ralentizado no solo nuestra central, sino las centrales de todos los otros operadores del sistema, de las subconstrucciones. Y evidentemente, esto también son reglas que van, que van definidas. La sequía que está impactando en forma importante eh, Latinoamérica y en particular el Chile se está transformando en un costo adicional para eh, los chilenos, es decir, las no programaciones correctas de la, eh, de la disponibilidad de agua y evidentemente fenómenos internacionales como el aumento del gas, han determinado que los precios se disparen y por eso es importante, como decía antes, acelerar este proceso de la transición favorecer y construir más rápidamente centrales eh, renovables y, evidentemente, permitir otra tecnología que muevan en esa dirección. Por lo tanto, como veis, nosotros estamos súper animados en seguir invirtiendo en Chile porque creemos que es un país que eh, da todas las garantías, las características asistimos como emprendedores a la evolución social y política que se está determinando, muy esperanzoso y nosotros estamos totalmente a disposición del país para dar nuestra contribución en nuestras experiencias internacionales. Por lo tanto, eh, muy buen uh, trabajo en, esta, en este uh, webinar y uh, contar siempre con nosotros. Muchísimas gracias Mauricio por tus palabras y tu, de tu, tu detallado análisis de la coyuntura local y cómo afecta eh, particularmente a la industria de la energía y la transición energética. También muchas gracias Susana tu, a tu presentación, ya que nos da un contexto de lo que significan esta, esta iniciativa de diálogos con transparencia eh, que organizan en el Chile Transparente y DF Life, Justo en una época también bien revuelta y de cierta... Eh, complicación, digamos, en, en, en medio de discusión de políticas públicas muy relevantes para el futuro del país. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar eh, eh, del Chile que viene y particularmente de las reglas para invertir. Eh, tenemos un momento, justamente vivimos en un momento crucial eh, donde eh, se está discutiendo eh, una política pública que puede efectivamente influir en cómo, eh, en cómo quedará el clima de inversión en lo posterior. Estamos hablando del retiro de fondos de las AFP y particularmente del adelanto de, de las rentas vitalicias eh, Coyuntura que ha puesto en la mira nuestra posición como país receptor de inversiones y, y que hasta hace poco era bastante admirado, eh, por justamente la estabilidad y su sólida institucionalidad y el respeto a los acuerdos. ¿Qué tanto ha impactado esta situación, eh, esta discusión de políticas públicas, no solamente el tema del, del, del, del adelanto de las rentas vitalicias, sino también anteriormente el mismo eh, Mauricio nos mencionaba algunas, algunas otras políticas que, que también han afectado, por ejemplo, el sector energía, y también ahora eh, vemos que hay propuestas eh, de algunos candidatos presidenciales, particularmente del candidato Gabriel Boric, que habla sobre una eventual revisión de los tratados del libre, de libre comercio, que también le han dado cierto marco a lo que son las inversiones eh, eh, extranjeras, particularmente eh, a, a nuestro país. Eh, en ese contexto... Eh, tenemos, eh, vamos a conversar con un panel de expertos eh, no solamente en inversiones también en, sino también en el mercado de capitales, ya Susana los, los presentó anteriormente eh, yo los vuelvo a mencionar, Paula Esteves, gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio AMCHAM, Andrés Rodríguez, director de Invest Chile, Bernadita Piedrabuena comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero y Álvaro Clark, presidente de ICR Chile sean todos muy bienvenidos a este encuentro eh, yo voy a partir, sí, eh, para, para abrir esta conversación justamente con las mujeres, no por un tema de género, pero sí porque sus instituciones han estado en los últimos días en primera plana, eh, particularmente porque están eh, defendiendo o dando a conocer un poco de los riesgos de esta generación de políticas públicas, que, eh, que, que, claro, afecta a un sector en particular, pero que sin embargo puede proyectarse, digamos, o puede tener efectos en la inversión extranjera particularmente, y después de eso volveremos con Andrés. Pero eh, Paula y Bernadita, Paula, particularmente eh, tú que has estado eh, viendo del lado, desde el lado de las aseguradoras eh, o del lado de la inversión extranjera, ¿Cuánto, eh, ¿Hasta qué punto este tema particular del anticipo de las rentas vitalicias ya ha mermado el ánimo de los inversionistas extranjeros? Eh, ¿Tú que tienes esa relación directa con, con, con el mundo de las empresas y particularmente de, los, de las inversionistas norteamericanos. Y sí, a ver, en este sentido, bueno, primero agradecer a Enel, a Chido Transparente y a DF por este diálogo, me parece muy importante, sobre todo en el contexto en el que estamos, pero... Desde AMCHAM observamos con gran preocupación el proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensiones y anticipo de renta vitalicias que se encuentra actualmente en el Senado. Creemos que esta medida tendrá consecuencias muy negativas para el país. Esto se funda en toda la evidencia técnica que hemos escuchado de que también la CMF lo ha manifestado eh, en lo perjudicial que este proyecto pero sobre todo aquí para las cuentas de ahorro previsional de los chilenos y chilenas, y también para la estabilidad financiera y macroeconómica eh, eh, del país. Y un tema muy importante es que eh, da entrega una señal en que, en que hay un, un debilitamiento en el marco institucional y que es una de las principales fortalezas que ha permitido a Chile atraer inversión extranjera, y, y, lo cual ha impulsado su economía contribuyendo a mejorar significativamente los estándares de vida de las personas. Y, y como dije acá, el principal objetivo debe ser el de mejorar las pensiones de, eh, de forma sostenible y responsable, pero también aquí hubo, claro, acá en esta discusión puede haber una vulneración de los contratos entre privados, eh, y por tanto eso tenemos que verlo con mucha atención y efectivamente... Eh, este proyecto en particular, de rentas vitalicia, debilita, como dije, eh, la institucionalidad y sobre todo la credibilidad en el cumplimiento de las reglas del juego, eh, generando un daño severo a la imagen de Chile como destino atractivo para la inversión extranjera que es tan necesaria eh, para el desarrollo económico a futuro. bernardita eh, ya hemos visto, bueno, en reiteradas eh, ocasiones, lo, tanto tú como tú, Joaquín Cortés, han asistido en distintas instancias a aclarar un poco cómo esto, eh, este, esta política pública en particular puede afectar el mercado financiero. Eh, en particular... ¿hasta qué punto podría afectar el dinamismo y el, la profundidad del mercado financiero, sobre todo teniendo en cuenta que donde han sido protagonistas fondos e inversionistas internacionales eh, en el desarrollo y profundidad de, particularmente de, de ese ámbito de la economía nacional? Eh, ¿y, cómo, ¿Y cómo ustedes están haciendo este resguardo para que, para que eventualmente no, no tenga esta, este impacto eh, que podría que podría afectar, digamos, en nuestro mercado financiero. Hola Paula, gracias por la invitación. Eh, eh, saludo también a todos los panelistas. Como tú bien has señalado, la CMF ha ido a presentar en diversas ocasiones al, al Congreso Nacional, ya sea por el primer anticipo y ahora para este segundo anticipo. De hecho, ahora en un rato más, Joaquín Cortés va a presentar a la Comisión de Constitución del Senado, los efectos que esta, esta iniciativa, tal como está planteada, tendría sobre las compañías de seguro y sobre, y por eso, sobre los asegurados. No solo afecta a los asegurados de renta, renta vitalicia, sino también los seguros de vida, los seguros de salud complementario, los seguros de, de gravamen, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo eso se ve afectado en el minuto que eh, esta iniciativa afecta o podría poner en riesgo la solvencia de las compañías de seguro. Eso en, en términos del asegurado, que es uno de nuestros primeros objetivos, velar por el interés del asegurado. El, el segundo efecto, como tú bien dices, es un efecto que se traduce en, un, en inestabilidades en el mercado de capitales. Eh, y en el mercado del financiamiento. De hecho, ayer eh, el presidente del Ban de Banco Central, Mario Marcel, mostró algunas cifras de cómo se ha comportado el precio de diversos activos en el mercado. En particular, las tasas de interés de largo plazo, las cuales, dependiendo qué tasa se mire, han subido entre, tres, entre 300 y 400 puntos base, lo cual es un 3 o un 4% es muy importante y también el otro activo que se ha ajustado enormemente o significativamente ha sido el tipo de cambio. La moneda local se ha depreciado significativamente. Y eso refleja ajustes en el mercado financiero que se traducen en alzas de tasas de interés que al final del día impactan a las empresas y personas. En particularmente en un momento en que necesitamos la reactivación y la recuperación el, el alza de las tasas de interés encarece el acceso al crédito de las empresas y de las pymes en particular. El otro efecto más de largo plazo es que si disminuye el ahorro en una economía, que es lo que está sucediendo con los retiros en general, ya sea de, de los fondos de pensiones como de rentas de, este de, de renta vitalicias, se producen eh, efectos de largo plazo, no solo alza de tasas de interés, sino también eh, de las tasas de interés bases También pueden haber alzas por otros factores como la poca liquidez, la poca profundidad y, por supuesto, el riesgo país que perciben los inversionistas extranjeros. ¿Qué podemos hacer desde la CMF? En materia de los efectos macro sobre el sistema es muy poco. Eh, no tenemos herramientas para salir a intervenir a los mercados como las tiene el Banco Central en el sentido de dar liquidez o hacer políticas de compras de activos de, de largo plazo. Eh, lo que sí eh, podemos hacer es un, un, un pago ordenado de, de, de estos anticipos si llega a suceder, de hay, ver que esto sea de forma ordenada y y solo que se cumpla la ley, es lo que nos queda hacer. Muchas gracias, Bernardita. Álvaro, ahí tú, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo observas tú, eh, ya desde la perspectiva de las clasificadoras de riesgo, eh, que este tipo de situaciones eh, puedan eh, amenazar, digamos, de alguna manera, eh, primero, bueno, la, primero la atracción de capitales, y luego, o de, o de que se mantengan acá, acá en el país, y luego también el tema del financiamiento, que también ya se vuelve bastante más caro para las empresas, tanto locales como las que tienen eh, activos en el país. Bueno, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los panelistas que estamos juntos en este debate. Yo creo que la situación es eh, extremadamente grave. Y es grave porque, eh, de acuerdo a la propia información que ha dado a conocer la CMF, al, al Consejo de Estabilidad Financiera, un informe que ya, ya todos conocemos, esto podría eh, arrastrar la insolvencia a varias compañías. De, de hecho, se habla de una pérdida patrimonial de cerca del 60% de, los, de las reservas técnicas. Y eso es complejo porque lo que va a ocurrir es que varias de esas compañías definitivamente no van a poder seguir pagando la renta vitalicia y como decía Bernardita, muchos otros seguros. Aquí hay un efecto que es sistémico. No se van a pagar los, los seguros de salud complementarios, no se van a poder pagar el CIS y otros seguros que están asociados a, no, a las compañías de seguro de vida y que forman además parte de la vida diaria de muchos chilenos, son millones de afectados, es una cantidad enorme. Y, y en consecuencia puede producirse un daño al sector asegurador muy fuerte eh, que lleve a muchos inversionistas definitivamente a retirarse de un país cuyas reglas del juego, que se espera que sean estables o predecibles y, y claras eh, y, y de fácil interpretación o interpretación relativamente precisa, cambien radicalmente a un plano en que podría calificarse, con mucha base, de irracional. Porque nadie irracionalmente en un país va a causar tanto daño a una industria que es eh, tan necesaria como es la industria de las compañías de seguro de vida. Y, por lo tanto, es una pésima señal. Eh, para cualquier inversionista de cualquier área, eh, respecto de la situación de Chile, obviamente con punto de vista de clasificación voy a contestar directamente tu pregunta, esto lleva a revisar la solvencia de todas las compañías, es imposible decirlo ahora cuánto va a ser la baja, pero uno espera que una alta probabilidad esa baja sea muy fuerte y por lo tanto terminemos con un sector que se regula por solvencia, tal como lo ha explicado Bernardita, eh, en situación prácticamente de insolvencia por causa del Estado, entonces lo que aquí llama mucho la atención es que las eh, instituciones de largo plazo, del Estado, que están eh, más allá del ciclo político, que tienen mucha fortaleza, como la CMF y, y el Banco Central, eh, que además tienen un peso técnico gigante, hayan dado a conocer este tipo de opinión tan fuerte, uno lee los informes del Banco Central respecto a, a, a los temas de retiro, respecto al tema de renta vitalicia eh, o de la, de, la, de la CMF y finalmente esto es categórico estamos frente a una situación grave y sin embargo eh, la discusión política del país que se da en el Congreso parece que fuera por otro lado y a pesar de todo el daño social que supera largamente a los beneficios que pudieran derivarse de, eh, de estos retiros eh, continúa estando en, en, en vilo y con en una con alguna probabilidad de que ese proyecto se apruebe en el Congreso. Y eso es una señal país muy mala, y creo que va, y si eso se da, va a deteriorar fuertemente la percepción que se tiene en Chipre. Ha habido varios artículos en el extranjero, en medios de comunicación, que ya han tocado este tema. Muchas gracias, Álvaro. Pablo, ¿tú querías agregar algo? Sí, se puede sumar a las palabras de Álvaro, y irnos un poquito más a lo macro, ¿no? Eh, eh, sobre todo cómo mantenemos el clima de negocios que lo planteaba Mauricio en su introducción, ¿no? y qué es lo que los inversionistas miran a la hora de invertir en un país o en otro, y aquí eh, eh, reforzar las palabras que también mencionó artista pero son dos pilares, primero, eh, manteniendo un respeto al Estado de Derecho y al marco institucional vigente, y lo que busca cualquier inversión del mundo es un compromiso a largo plazo, es sustentado en reglas del juego claras y es muy importante también para el inversionista tener claro que estas reglas hoy vigentes serán las mismas mañana y que estas reglas claro no serán modificadas justamente pero también precisamente eh, un segundo pilar que nosotros observamos desde la inversión extranjera que presentamos en Amcham es que claro que tampoco podemos confundir estabilidad para la inversión con un rechazo a los cambios, ¿no? Porque eh, los países eh, van evolucionando también, sino aquí lo fundamental es que frente a procesos de modificación regulatoria, que sí existen, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, en distintos ámbitos, es importante que el proceso sea realizado a través de sus instituciones, con un diálogo técnico y, y con distintos actores, y respetando siempre el camino trazado para esto, y esto permite, también lo mencionaba, pero no, a los inversionistas saber con cierto grado de predictibilidad qué pueda pasar con esos cambios y así afectar a largo plazo sus implicancias. Gracias, Paula, por tu aclaración, eh, muy certerada, por cierto. Ramón, eh, también más allá de esta coyuntura en particular que todavía se está discutiendo, que todavía no... no no tiene luz verde, digamos, y todavía hay un camino todavía que se, que se puede recorrer y, y, que, y, que, y, que, y, que, y que podría evitarse y, y, y, no, y, no tener esta, y no dar esta señal que, que bueno, por todo, la, todo el mundo técnico ha sido bastante cuestionada. Eh, Ramón, desde el punto de vista, tú que, que estás al, al mando de Inves Chile, también tenemos un, un, noticias no tan malas, digamos, tenemos un primer semestre eh, con cifras récord de inversión extranjera. Eh, estoy leyendo aquí cerca de 13.800 millones de dólares en inversión extranjera directa y que dan cuenta un poco de la recuperación extraordinaria que hemos tenido como país durante la pandemia y que también da muestra de la confianza que hay de la inversión, de la inversión extranjera en nuestro país eh, eh, sin, digamos... Eh, sin mirar estas señales que podrían ser bastante complejas, digamos, hacia adelante. Pero tú, eh, ¿qué explica, digamos, eh, desde tu perspectiva, esta, esta gran eh, inversión oleada que, que, que tuvimos en, primer, en el primer semestre? Si, a, si tú ves en el ánimo del, del, de la inversión extranjera, del inversionista en general, que ha cambiado ese escenario, ¿qué es lo que se preguntan hoy? Tú que estás eh, en, más en contacto con ellos y, y que de alguna manera tienes que dar explicaciones por lo que pasa en el país. Hola, Paula, gracias. Me encanta el nombre Ramón, pero me quedo con Andrés. ¡Ay, Andrés! Perdón, ¿por qué te puso Ramón? Perdón, perdón. Disculpa, Andrés. No sé, Andrés, pero, perdón. pero o sea, sonó, sonó bien. Eh, no, mil disculpas. El... No, tranquila, no te preocupes. Tenía que bromear para cambiar el nombre. No, qué vergüenza. Muchas gracias por la invitación, saludos a los panelistas y, y, y buena conversación que nos votan. Eh, primero, a lo que tú te refieres, digamos, con el, con el aumento de la presión extranjera es mucho más de los 13, como algo que tú dices, estamos cerca de 16 billones de eh, acumulación del de, de flow del último tiempo, lo que, lo que corresponde a un proceso anterior, ¿cierto? Todo esto tiene un lag eh, de los últimos dos tres años. En, en, en promedio, un proceso de decisión de invertir es entre tres y cuatro años. Entonces, esto viene una cola, ¿cierto? Eh, y que gracias a Dios que se está dando. Eh, probablemente los impactos y las cosas que estamos hablando ahora van a tener un impacto en los próximos dos años en la inversión. Eh, Solamente para, para referirme a, lo, a, a, a las conversas que tenemos nosotros con las empresas que todos los días estamos conversando con ellas, tanto empresas que están instaladas como empresas que están prospectando o están en proceso de entrar al país. Eh, hay, muchas, hay muchas preguntas, eh, algunas que tienen que ver más con sectores y otras que tienen que ver más con país, con el tema macro. ¿okay? Obviamente dentro de esas preguntas sale el tema constituyente, salen las próximas elecciones presidenciales, salen muchas cosas, muchos cambios que están ocurriendo este año. El tema de la recuperación país eh, pandemia, los planes del gobierno, eh, todo el tema de, de, de como te digo, de, de, de, de, de la, del dinero que ha entrado al sistema y, y, y todos sabemos el impacto que está causando. Eh, yo te diría que eh, venimos llegando de una gira en Estados Unidos que el foco fue específicamente tecnología. Eh, y dentro de las conversaciones que tuvimos con estas empresas de tecnología y los grandes nombres que te puedes imaginar, tanto en Washington como en, en San Francisco, eh, las primeras preguntas tienen que ver con el sector, con, con el crecimiento del sector, la demanda, etc. Chile, eh, como ustedes saben, de a poco se ha ido convirtiendo en un hub digital de exportación de servicios globales, donde más allá de Chile, eh, eh, es desde Chile al cono sur, eh, sacando Brasil. O sea, cuando la gente, cuando los inversionistas ven Chile, ven una plataforma en un mercado que es pequeño, eh, pero dentro de eso está metido Argentina, Argentina, eh, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay y to todos los países que están aquí cerca entonces, eh, la, la, uno la apreciación o, o la preocupación va más allá de Chile sino a la región eh, ese es un tema y, y, y la primera, y por las conversaciones que tuvimos con todos ellos el, el primer tema era cómo está creciendo y, y está creciendo muy rápido hay una, hay una demanda grande por eh, data centers y, y, y todo lo que sabemos eh, y eso los tiene creciendo eh, y pon poniendo proyectos arriba de la mesa y, y pasando por un tema más de permisos, temas medioambientales, temas de, de, de, de interconexión, etcétera, eh, más que el tema político-cultural. Y la segunda pregunta era, eh, bueno, ¿cómo se ve el futuro eh, con todo esto que está pasando? Eh, como no tenemos la ahorita cristal, eh, no lo podíamos decir cómo se si ve si el futuro, digamos, pero sí que por lo menos los procesos y los temas se estaban haciendo y se estaban cumpliendo según lo planeado. Eh, y eso los deja tranquilos. Yo creo que no hay país que no tenga cambios, eh, nosotros, obviamente, hemos estado con eh, mucho, pero, pero están, diría, medianamente tranquilos porque los plazos, por ejemplo, lo que me Constituyente, el tema del reglamento y lo que viene y el plebiscito, todo eso se está haciendo se está haciendo de manera ordenada, entre comillas. Eh, el tema de las elecciones presidenciales, eh, eh, también están viendo que la, la, las fechas se van a dar, eh, obviamente, ven un, ven, un, ven un gran rango de eh, candidatos, digamos, y, y, y, y que puede, de alguna manera, eh, resultar cualquiera de, la, de, de las alas, pero también saben que históricamente nuestro país ha tenido distintos gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera, y aún así, y producto de lo fuerte que han sido las instituciones en el país, la inversión extranjera siguió creciendo. Eh, y aquí me quiero agarrar de, de lo que decían antes. Yo creo que estamos metiendo ruido a la sopa, yo creo que el tema en el sector financiero, renta vitalicia, sobre todo las compañías de seguro, eh, está no ahuyentando, pero va a ser que miren con un poquito más de, yo diría que con precaución, cosas que están pasando, eh, eh, cualquier cosa que pase en cualquier industria afecta imagen país, eh, y si bien eh, el, el, el, la situación país manda los efectos de la inversión, eh, hoy día más que país, yo diría, es sectores, eh, y hay sectores que están creciendo muy fuerte, eh, sectores que, que no van a tener estos impactos tan grandes, pero cuando tienen que informar a los que pobres arriba, digamos, y les preguntan sobre Chile para lanzar esos temas, y, y, y nos dimos la tuvimos la misión de responder estos temas y contarles en qué estábamos. Súper está, informados, ¿ah? sobre todo a la gente de Washington. Estuvimos con el caso of the Americas, que lo invitaron a un desayuno, salieron estas preguntas, todo eso, muy informados, preocupados, sí, eh, pero ninguna, no escuchamos ninguna empresa o ningún representante de empresa que dijera... Estoy esperando a ver qué pasa con... Eh, estoy más preocupado, eh, pero la inversión sigue adelante con los plazos que hemos definido y todo eso. Eso da mucha tranquilidad. Seguro, Andrés. Muchísimas gracias por, por tu panorama, porque eso, sin duda, de alguna manera, eh, viene a demostrar que eh, todavía Chile tiene su capital eh, de, de institucionalidad y de respeto a, a los acuerdos que... Eh, que se mantiene ¿ah? y que lo que sí generan ciertas alertas, todas estas señales que hemos estado conversando. Ahora, yo no sé, eh, Paula, desde el punto de vista de, de, de los asociados, Amcham, por ejemplo, eh, ¿qué le preocupa más a los inversionistas? ¿Nueva constitución, cambio político o, o lo que se está viviendo en torno a los cambios regulatorios o lo que muchos denominan populismo legislativo de alguna manera? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más eh, está hoy día, digamos, que, que, que, que ven con más cautela? Sí, yo diría que los cambios en las reglas del juego y proyectos legislativos que no consideran una discusión técnica y también una evaluación en los impactos en el corto pero también en el largo plazo, es lo que, que preocupa más al inversor, que genera incertidumbre como lo mencionaba Andrés, por supuesto yo comparto que, que hay mucha valoración a, a los acuerdos transversales amplios que dan estabilidad. Y eso es, es un claro ejemplo eh, que fue la vía institucional escogida por Chile para eh, encauzar y abordar las demandas sociales de la ciudadanía justamente a través de la realización de una nueva Constitución. Eso es muy valorado. Y también que la nueva Constitución eh, haya incluido en el acuerdo del 12 de noviembre el respeto a los tratados internacionales de comercio, que, eh, que son los que resguardan, protegen la inversión, y no solo la inversión extranjera en Chile, sino también el comercio desde Chile a los distintos países que tenemos acuerdos comerciales. Aquí solo destacar, por ejemplo, que en el caso de las pymes chilenas, el primer destino de exportación en los Estados Unidos y también las empresas chilenas están resguardadas en el marco jurídico, que son los TLC que, por supuesto, gracias a la exitosa política que ha tenido Chile en los últimos años de su apertura comercial, ha permitido también la inversión extranjera en el país. Desde esa perspectiva, justamente tocaste los, los tratados de libre comercio. Eh, ahí, esta revisión de los tratados, bueno, no sabemos en qué, en qué, en qué materias, o a lo mejor solamente una revisión y actualización, como, como podría hacerse normalmente, uno no podría criticar que se actualicen los, los tratados, porque obviamente, como, como ustedes mencionaban, hay una evolución también en... en eh, en las sociedades, que también obliga a revisar este, este, este tipo de, de acuerdos. Eh, ¿Pero hay alguna preocupación parti en particular por ese lado, Paula? O sea, el primero eh, decir eh, que, eh, eh, sí, claro, que gracias a los TLC, eh, esto es más, va más allá de inversión, y su aporta uh -huh. crecimiento y empleo, aquí también, gracias a los TLC. A los TLC se ha hecho una contribución importante en diversidad e inclusión, fomento, fomento capital humano, incorporación de buenas prácticas en gobierno corporativo, en transparencia, inversión, como decía Andrés, en tecnología, en innovación. Y un punto aquí también muy importante es que gracias a los TLC, Chile ha podido asumir un rol de liderazgo en el proceso de vacunación mundial, mediante una negociación temprana con la mayoría de los laboratorios a nivel global. Pero entonces, por lo tanto, por supuesto, y no solo desde la inversión extranjera, sino para el país, Ajá. vemos con, con atención dichos planteamientos, porque se desconoce el rol fundamental que la apertura económica y comercial ha jugado en el desarrollo económico y social de las últimas décadas, y claro, y el planteamiento de, de revisión, claro, comienza con un diagnóstico discutible y la evidencia así lo demuestra, como dije, en cuanto al impacto muy positivo que han tenido y que también, y que son temas hoy día críticos para el país que requerimos de inversión y que también estos tratados han podido también dar oportunidad a las pymes y también elevar los estándares medioambientales. ¿Y si puedo agregar, Paula, algo? Sí, por supuesto. No, todo, todo. Como te dicen, no sabemos cuál va a ser el tipo de revisión de los TLC, digamos, pero lo que, lo que hoy día ha hecho de Chile lo que es esta economía abierta, que tenemos más de 65 TLC eh, firmados, y básicamente con eso nos conecta con, con, con niveles de tarifa muy ventajosos con el 90% del mundo, y lo que hace que muchos inversionistas se, se quieran instalar en Chile para aprovechar esos TLC Okay. Ese, ese es un tema, digamos, entonces hay que ser muy cuidadoso con esa revisión y entender bien cuál va a ser la revisión. Las cosas cambian, probablemente se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Eh, y lo otro, que los TLC incluyen un, un, un capítulo, todos los TLC, una, un capítulo de protección a la inversión. Eh, y eso es re importante, porque hay, hay para el inversionista, eh, más allá de los cambios que puedan haber, estos estas capítulos de protección de inversión le dan ciertas garantías que de no existir no estarían, eh, independientemente de los cambios que ocurran. Eh, pero lo, lo, lo positivo, por ejemplo es que hoy día estamos negociando a nivel Hacienda, Subred de Inves eh, un acuerdo, un TLC con eh, Emiratos Árabes Unidos, eh, que tiene un capítulo pro inversión, que está negociando hoy. Entonces eso te dice, pucha, eh, esa fue una región que, que, que no había sido tocada agresivamente antes, digamos, pero te dice si hoy día están dispuestos esas grandes potencias, digamos, a negociar TLCs y acuerdos de protección de inversión, que estamos negociando también con, con Qatar y con Arabia Saudita eh, quiere decir que, que pucha, eh, eh, hay fe, en el sentido de, del crecimiento, digamos, y una serie de cosas. Eh, y probablemente dentro de su teleseño, de de inversión, van a haber algunos eh, destacados, o capítulos, digamos, que van a tratar de eh, anticipar algunos cambios que se puedan generar. Perfecto, gracias Andrés. Bernardita, sí. eh, estamos como muy cerca de la hora, por eso no, no quiero perder la oportunidad de preguntarte, eh, porque muchas de, esta, de estas situaciones, bueno, en realidad todo, esta, todo este contexto viene... Eh, complejo que tenemos en el último tiempo también tiene que ver con eh, cómo hemos dado curso también eh, o cómo nos hemos relacionado entre empresa-sociedad, empresa-regulador, eh, en fin. Eh, y, hay un, y, y ciertamente lo que se dio fue un... y esto y explota con un clima de desconfianza, etcétera, etcétera, y que ya lo, vimos, lo vivimos en, con el estallido social del, 10, del 18 de octubre de 2019, en fin. Pero ¿cómo, cómo uno de los puntos para lograr superar este clima de desconfianza eh, también tiene que ver con esta nueva relación entre empresa y sociedad y distintos stakeholders, y ustedes están trabajando en, en estas normas ESG, que es bien relevante, eh, y ahí cómo, cómo, cómo tú crees que justamente este tipo de iniciativas y normativas pueda encauzar también esta nueva relación, y, este, y, eh, y de alguna manera restablecer este clima de confianza, y que es clave también para, para mejorar el clima de inversión. Bueno, nosotros estamos, efectivamente, como tú has mencionado, Paula, eh, a puerta de publicar una normativa SG es decir, la publicación de información por parte de los... Esto es obligatorio para los emisores de valores de oferta público, compañías de seguros y bancos. Entonces, la publicación de información relacionada a medio ambiente, a sostenibilidad, allí se entiende la relación con sus stakeholders, esos son sus proveedores, las personas que trabajan en las empresas, en las comunidades, y también los temas de gobierno corporativo. Esta es una tendencia mundial que partió hace años con el desarrollo de distintos grupos de trabajo, eh, desarrollo de distintos estándares, principios y métricas, para eh, concientizar tanto a las empresas como a los inversionistas, aquellos que financian las empresas, de estos temas que están aquí ya para quedarse. O sea, ya el cambio climático es una discusión de todos los días, también hemos visto en Chile y en el mundo los temas de cómo la sociedad demanda más responsabilidad de las empresas en varios aspectos. Esta norma efectivamente eh, esperamos que haga que las empresas tomen conciencia, eh, los inversionistas, los clientes, aquellos que compran los productos de las empresas, decir qué empresa yo compro si esta empresa es responsable o no responsable en todas estas métricas. Es un factor más que puede ayudar al clima de inversión. No es, una, no es la bala de plata, no es lo que va a transformar este péndulo o va, a dar, o va a devolver el péndulo hacia el otro lado, pero es un factor más y es importante subirse a este, a este carro, creemos, desde la CMF. Eh, gracias, Bern Bernardita. Bueno, durante estos días que hemos promocionado esta actividad, eh, nos han llegado algunas preguntas eh, a través de redes sociales, eh, que nos no hemos conectado a través del hashtag Diálogos con Transparencia, y ahí yo les voy a, antes de que se vaya Álvaro, porque tiene que desconectarse prontamente por una actividad que tenía convenida previamente, Álvaro, me preguntan por acá, si a propósito del proyecto de ley, de ley corta de pensiones, si consideras que los impuestos a la ganancia de capital van en la línea correcta para volver a traer inversiones desde el extranjero. Eh, no, por supuesto que no. La, es, eh, lo que uno extraña en la discusión parlamentaria, ya ha sido mencionado varias veces por, por los panelistas, es que la perspectiva técnica está teniendo cada vez menos influencia. Y, y cuando se habla de reglas eh, claras y estables, que es la palabra común que se utiliza para, para describir eh, aquellas condiciones que son favorables a la inversión extranjera, no se habla de reglas que sean inmutables, se habla de reglas que se inserten dentro de lo que eh, son los conceptos comúnmente aceptados a nivel internacional, por ejemplo. Cuando se hace la regulación bancaria, tiene que ser eh, de acuerdo a los estándares que fija Basilea, cuando es compañía segura, solvencia 2, cuando Chile suscribe un acuerdo de, de cambio climático, también se espera que haya... Por lo tanto, el, el país cambia, va cambiando de acuerdo a ciertos estándares internacionales que se entienden dentro del mundo financiero o, o dentro del mundo de los inversionistas a nivel internacional. Todo, hace, todo eso hace que el país sea predecible. O sea, no es que sea... Este, es estable en el sentido en que sea predecible. Lo, lo que recientemente comentaba Bernardita eso se optaba en una cantidad de jurisdicciones enormes. Los, los criterios ESG, la, la, incorporación, la, la incorporación preferente de la mujer en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Entonces, son, son, eh, desde la perspectiva de un inversión extranjero son predecibles, son entendibles. Lo que está ocurriendo en Chile es que se están tomando muchas medidas que no entran dentro de ese estándar o segmento de lo, lo predecible. Y en el caso de las, de las eh, acciones, de, de perdón, de las ganancias de capital, lo que hubo en la discusión eh, pasada, cuando se, se aprobó el, el, la eliminación del impuesto a ganancias de capital, es que se consideró que había una doble tributación. O se tributaba por los dividendos, o se tributaba por la ganancia de capital, porque la ganancia de capital reflejaba en el flujo, futuro de dividendo los cambios, los flujos futuros de dividendos, que podía ser por cualquier razón, pero alguien terminaba pagando. El que terminaba pagando era el que recibía el dividendo y, por supuesto, eh, el impuesto de alguna forma se transaba cuando, o el, o el impuesto se pagaba de alguna forma cuando se transaba la acción en el mercado. Entonces, lo que uno esperaría es que, si se quiere eh, poner un impuesto a la ganancia de capital, se fije más o menos dentro de lo que son los estándares internacionales, generalmente esos son montos fijos con un determinado límite pero que intentan reflejar de que el impuesto no se cobre dos veces entonces otra vez eh, caemos en la misma situación la discusión técnica no logra tener influencia en el debate público y es justamente lo que hoy día también estamos viendo con el cuarto retiro de los fondos de pensiones bueno no solamente con el cuarto sino con el tercero con el segundo claro. y, y de alguna manera también con el primero eh, muchas gracias Álvaro por tu respuesta. Andrés, tú querías eh, comentarnos algo más sobre el impacto de, de la inversión extranjera directa en la economía, agregar algunos aspectos eh, adicionales a eso. Sí, solo para, para tener una discusión eh, informada, digamos, y yo creo que eh, es muy importante para la toma de decisiones y cómo, cómo se puede afectar la inversión extranjera y, y, y los impactos que tiene y que no debiera dejar de tener. En un estudio que hicimos, en, terminamos en agosto, sobre eh, básicamente entender la inversión extranjera y los impactos que tiene en la economía, eh, aproximadamente el 10% de las empresas en Chile, registradas bajo impuesto interno, tiene más de un 10% de capital extranjero, lo que es considerado como inversión extranjera. Uh -huh. Ese 10% reporta el 51,4% de la recaudación de impuestos del país. <ríe> Mira la dimensión. Ese 10% responde al 65% de la exportación de bienes y el 85% de la exportación de servicios desde el país. Lo que decía, eso es básicamente tecnología. Ese 10% este, tiene más del 40% de los empleados formales contratados. Eh, ese 10% invierte el doble comparado con las empresas eh, locales en investigación y desarrollo. Y así hay muchas otras cifras que hacen que estas empresas, ¿cierto?, que vienen, creen en el país, eleven el ecosistema completo, generen más competitividad, eh, y obviamente tengan el impacto de empleo, capacitación, etc. Entonces, eh, el, el único mensaje que quiero decir acá es que, aun cuando es solo un 10% de extranjera, el impacto que tiene en la economía es, es notable. Así que, cuidémoslas, digamos. Eh, yo sé que para todos, los, para todos los candidatos es un tema importante, porque al final tiene que ver con la recuperación económica y todo lo que sabemos. Entonces, el punto es, cuidemos Chile y cuidemos, cuidemos estas empresas, eh, ayudémoslas a seguir creciendo, eh, porque el impacto que tiene en la economía es, es, es notable. Muchas gracias, Andrés. Andrés Solo para cerrar. Una sí, una, una pregunta, Andrés. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Dentro de las encuestas que se han hecho a los eh, convencionales, a la, a la Comisión Constituyente, eh, no se valora mucho la inversión extranjera, sin embargo uno no, no puede entender el desarrollo de muchas industrias en Chile si no es por justamente la inversión extranjera, no, no solamente por montos, sino también por transferencia técnica una serie de uh -huh. investigación, desarrollo, eh, y eso refleja una disociación entre el mundo empresarial o el, o, o el mundo técnico con finalmente la instancia de toma de decisiones, porque finalmente son las decisiones políticas las que van, las que van a dominar, es allí de donde se toman las decisiones. En el caso de la convención también va a ser allí donde se van a tomar decisiones importantes. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué existe esta brecha donde uno percibe, y, y probablemente con mucha base, de que la inversión extranjera se ha favorecido fuertemente a Chile? Pero hay eh, instancias relevantes para el país que pueden tomar de, decisiones, eh, eh, estratégicas de largo plazo que sin embargo no ven ese valor agregado. Y te diría, Álvaro, tú lo dijiste antes, o alguien lo dijo antes, digamos por la diferencia entre decisiones políticas y decisiones técnicas, pero que hay muy poca información y por eso, por eso, por eso sacamos este estudio que la regulación hay muy poca información dura del impacto que tiene. Eh, es políticamente popular eh, votar a favor de cuarto retiro, temas renta vitalicia, etcétera. Ahí no hay, es deficiente el análisis técnico, da pena, la verdad. Eh, nosotros estamos trabajando para ir al, a, construyendo un, un relato acerca del impacto de este tema del sector financiero, y, y ustedes lo dijeron, el tema de la solvencia de las empresas, el impacto de los finalmente, si restringen tipos de inversión y una serie de cosas. Entonces, eh, yo creo que hay poca preparación técnica, hay mucho cerro político, eh, y que finalmente nos va a terminar haciendo daño a todos, digamos. Y yo creo que nuestra misión es transmitir que... Eh, empresa extranjera contribuye, eh, algunos tienden a pensar que empresa extranjera toma nuestros recursos y se los lleva, eh, y todo lo contrario, empresa extranjera que invierta en distribución de energía para mejorar eso, en fin, compra de fibra óptica eh, por KKR de, de, de, de, de Telefónica, es duplicarla, abrir el acceso a otros operadores, etc. Eh, entonces, eh, hay falta, yo creo que de conocimiento y probablemente también falta nuestra no solamente de chile sino de salir y, y, y contar más y, y, y mostrar con hechos y datos el impacto que esto tiene. Y eso estamos tratando de hacer. Muchas gracias, Andrés. Eh, despedimos también a Álvaro, que tiene que retirarse eh, por un compromiso previo. Muchas gracias, Álvaro. Eh, <coughs> mientras tanto, solamente una última pregunta para, para nuestros invitados, eh, que tiene que ver con... Eh, bueno, tú mencionabas antes, Andrés, respecto de... El, eh, del relato que hay que construir también para dar a conocer un poco cuál es el real impacto de la inversión extranjera en el país. Eh, y preguntarles también, ¿cuál es el aporte que pueden hacer las empresas extranjeras instaladas en Chile para mejorar también el clima de inversión? Eh, ¿De qué manera, más allá, digamos, de la actividad misma que, que realicen, también pueden ser parte o construir también, ser parte eh, activa de este, de este relato y, eh, y que también, de alguna manera, ayude a mejorar el clima de la inversión. Paula, ahí no sé si tú lo puedas. Sí, a ver, las empresas tenemos eh, mucho que hacer para generar confianzas, y en este sentido la pandemia ha sido una oportunidad para ponernos al lado de las personas y entender sus necesidades más profundas, saliendo de esta lógica transaccional, para realizar también inversiones sociales, y hemos visto mucho en nuestras empresas o socias impresionistas extranjeros. Y, y en Amtam, valoramos esta mirada hacia la empresa, ¿no? donde la definición de éxito ya no se vincula solo a la utilidad, sino cuando la ganancia es consecuencia de haber generado valor desde un punto de vista mucho más amplio, generando valor a todos los stakeholders. Esto también bernardita lo tomó eh, cuando hablamos de, de inversiones ESG. Estoy segura que esta visión ya está permeando con fuerza en esto privado y generando también confianza entre las empresas. Bernadita, eh, también un poco desde, desde esa visión de, del ESG, en el, cual, en el cual ha estado bastante involucrada en esta normativa también, ¿Cómo, ¿cómo las empresas pueden efectivamente también ayudar o aportar a mejorar el clima de inversión? Bueno, eh, primero, eh, cumpliendo la, las leyes y normativas que están en los países en que ellas se desarrollan. Segundo... Y en parte porque lo que hemos visto, <coughs> producto de diferentes casos, eh, ya sea en temas de competencia o en nosotros temas de infracciones a la normativa del mercado de valores, que se defienda al mercado. ¿no? Aquí no defendemos la, la idea del regulador, no es defender a las empresas porque sí, lo que queremos es defender el correcto funcionamiento del mercado financiero en este caso. Porque hay fallas en los mercados y por eso existe la regulación. Y nuestro objetivo es mitigar esas fallas para que en el, el funcionamiento del mercado, los beneficios que llegan a los clientes financieros sean los máximos. Por lo tanto, el, el llamado que yo hago es que las empresas cumplan con la, la, la legislación, que sean fuertes al momento de, de criticar o de levantar un, un, una sanción moral a aquellos a quien no cumplan con esta normativa. Y tercero, eh, ser conscientes de que ellos, de que estas, las empresas, actúan en un ambiente, en un contexto social, cultural, político y en, con esa conciencia ver cómo pueden aportar al desarrollo del país de, de la mejor forma. Muchas gracias, Bernardita. Eh, Andrés, yo no sé si quieras agregar algo más respecto de este punto en particular y si, y si en tus conversaciones, en particular con, la, con, con todo el mundo de las empresas o de los inversionistas extranjeros, también existe esa, ese ánimo eh, de, de, de, de también colaborar y mejorar eh, el clima de inversión, desde lo que hacen. Sí, mira, nosotros tenemos dos, dos, dos tipos de, nosotros llamamos clientes, aquellos, decía antes, aquellos que están instalados acá en Chile, y necesitamos que sigan creciendo, ¿cierto?, que sigan desarrollando sus negocios y aquellos que están por entrar. Eh, ambos, eh, ambos tipos de clientes nos ayudan dentro de la agencia, dentro del gobierno, eh, tenemos un área de policy advocacy, que todo, lo que todo lo que ellos, por todo el proceso que ellos pasan, nos permite ir eh, retroalimentando y mejorar algunos aspectos del clima de inversión, que tienen que ver con temas de tiempos de permiso, eh, con, con, con temas de regulación que tienen que cumplir, etcétera. Eso es un tema. Por lo tanto, eh, mientras más cerca estemos de ellos, más información tenemos para hacer que los procesos sean los que son, pero que sean más eficientes, más rápidos y que puedan cumplir con sus planes. Una empresa que se demora un año en un permiso, eso es mucha plata, y por lo tanto va a terminar eligiendo probablemente otro mercado que pueda ser más rápido. Y lo, lo segundo, eh, lo, que, lo que impacta el clima de negocio es que, lo dije antes, eh, es que estas mismas empresas generan eh, más competencia, generan, eh, eh, unos, yo diría que <coughs> hubs o, o, o clusters de proveedores y de nuevas empresas que están o, o, o nacen para poder satisfacer eh, a estas empresas demandantes. Y no solamente en Santiago, lo que estamos haciendo es una, hoy día, una iniciativa de poder llevar más empresas extranjeras a regiones. Eh, y, y queremos echar a competir de alguna manera, eh, y, y digo echar bien coloquial, a las, a las distintas regiones eh, en términos de la eficiencia que pueden tener para aprobación de permisos regionales, permisos centrales y permisos regionales. Entonces aquellas regiones que puedan ser más eficientes, que puedan dar más, más apoyo a, a esas inversiones, independiente de que en algunos la geografía manda, ¿cierto? Eólico, solar, como sabemos. Pero para aquellos que no manda, eh, deberíamos llevar esas empresas a regiones y mejorar el nivel de Todo eso yo creo que va mejorando el clima de inversión y el clima de negocio eso es una muy buena noticia también y estimular también el desarrollo en regiones eh, con inversión extranjera o inversión en general. Eh, muchísimas gracias a nuestros a participantes, a nuestro panel en este encuentro. De verdad, eh, cada uno de ustedes eh, nos dejó muy claro cuáles son las... qué es lo que debe, debe tener el país o lo que debe resguardar el país de, de cara a, para mantener su clima de inversión y, y generar eh, crecimiento y desarrollo. Eh, Solamente reglas de juego claras y estables son las condiciones básicas para ello. Muchísimas gracias Bernardita, Andrés, Paula, eh, sí. también a Álvaro, que se tuvo que retirar antes por eh, haber participado de este encuentro. Y nos vemos en un próximo espacio de diálogos con transparencia. Muchas gracias a Enel, Chile Transparente y DG Live, que nos acompañan y son los organizadores detrás de esta instancia. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.